Hola Bueno, aquí les voy a presentar lo que son tipos de personas en ocasiones medio difíciles algunas algunas de las he trabajado con mis compañeras, incluso están aquí la gente escuchándome como ahora. estoy. Aquí, aquí hay dos, dos personas, dos suscriptores míos que le, Que. Sí, suscriptores. Sí, sí, sí, claro, güey. Claro, claro. Bueno, aquí nomás les dejo por el video y espero que les guste. El exagerado. ¿Cuántos son los gastos médicos de.? de... ¿Cómo podrían ser hasta 3.000 metros? <risa> Lo siento, yo no la conozco ¡Excelente! Bueno, bien, sencillo... es muy hermoso. Saluda. Me parezco. No, ¿Quién son los lópez? ¿Cuáles son los lobos, ¿Está hablando los lópez? Saluda. ¿Te ves como más gordo ahí? ¿Qué? No, tú no me <ríe> no tienes que ponerte como que te vas a hacer así, así muricido, ya. No, no, si como muricido. Sale un poquito pañosa lo que pongo así. No ah, hombre, pero igual sale bien. A ver, a ver, sí, pero teniendo que no salga el pelo mira negro. Mira mi curva. Ok, ok. Mira mi curva. Sí. Una. Sí, ahí, ahí. No, pero no, tienes para, que no, Ajá. Ahora es una cara como que te muere. Sí, sí. No, no, no, no este es dolor, no, ve. No, pero mira, sí. así Ah, sí, como No, ¿Okay. que... no, no, tampoco así, así. así. Este es más difícil que aprenderme lo que me. Dale, a ver. Es como que te da un, un calambre en el pie, yo, así. No, pero tampoco así. Es como que. ¿Cómo que te mueras así? Es porque yo tengo que hacer el papel de... Ay, ay, ay, ay De padre, qué bonita De padre, sí, yo... no es un con Pero padre no... No, pero... es de caracola? No, no mierda de pollo! Hola, padre ¿Me tocar mierda de pollo? Ok, ok Hay que ir a cortar y poner, a grabar la primera parte ¿Cómo que?